chicos que más eh, por tanto un super que no lancé sobre lo que serían las guarderías B. bueno pues primero como es que las guarderías para la primera guardería pues, serían 100 gemas para la segunda y la tercera serían 200 gemas o sea la segunda de vale 200 la, ter la tercera vale 200 también la cuarta quinta y sexta ya vendían a valer lo que son la cantidad azul de 300 gemas o sea, imagínate esta guardería y pues si tú, o sea, si tú estás como yo que acabas de conseguirte las guarderías, pues te van a pedir literalmente más gemas para poderlas mejorar, lo que pues, sí, lleva un completo fracaso por esa parte, pero la libia que en el pase, ya te podrás ir enterando que las guarderías también tienen fichas, así que no te gastes tus diamanticos para las mejoras, a menos de que ya sabes lo que es de una manera más rápida y eficiente, pero pues la no puedes encontrar, aquí, lo que serían los pases o eventos que se hacen a diario bueno, en fin, esto sería todo por hoy y pues, un saludito nos vemos chicos